Esto es el twister de piel de Bacalao. Es la piel enrollada. Son como... Enrollas la piel, ¿vale? Y luego la vuelves a enrollar sobre sí misma. Es un producto friable. Lo que pasa con muchas pieles. Hay un puntito de elasticidad, pero se rasga súper, súper fácil. Yo que os decía, es una piel larga que luego enroscada que luego vuelven a enroscar sobre sí misma.